Durante la detención y los traslados soy sometida a tortura física, psicológica y sexual y soy sometida a proceso penal por más de dos años y medio. Y bueno, pues fue realmente una experiencia desoladora y de un impacto muy fuerte en mi vida, pues, ¿no? Haber sido torturada y detenida en esas condiciones.